El Ministerio de Medio Ambiente se refirió este lunes a la contaminación que existe en el río Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Asegura que la Institución Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, es la principal responsable de la situación que presenta dicho río. Así lo expresó el ingeniero Freddy Rodríguez, del Ministerio de Medio Ambiente, en esta localidad. Actualmente, el mayor contaminante es INAPA. O sea, INAPA, ese río es una cuaca abierta donde se depositan todas las aguas residuales y se ha hecho nada que una alternativa, porque bien de una bomba debajo del puente Jaya y se ha dañado todas las aguas residuales de, de Ciguelillo, también de Valle caen lamentablemente en las aguas del río Jay. Entonces esa institución se le ha recomendado en varias ocasiones que busque la problemática de cómo evitar que salgan cuatro plantas de tratamiento para que coja la zona norte y que esa bomba esté tratada de Río Jaya. Mientras tú, mientras tú ataques al principal contaminador que es INAPA, tú no puedes hablar de lo demás. Primero vamos a correr por la institución del Estado. Esa es responsable de su accionar. Para nosotros como medio ambiente contra cualquier persona. Pero primero decimos INAPA que trate de controlar la cantidad de residual que tiene en Río Jaya, porque es una cosa abierta, lamentablemente. Yo no puedo atacar a nadie si no ataco al principal en cambio la magistrada María Brito habló de las medidas que ejecutan. Dijo que por los daños causados, varias personas han sido sometidas. Nosotros hemos estado trabajando de manera conjunta, la, el Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con Procuraduría de Medio Ambiente, y se han trabajado en el caso de algunas instituciones, de algunas urbanizaciones que ya. Eh, a través del trabajo que se ha hecho, han construido su planta de tratamiento, tenemos eh, eh, casos que se han tratado aquí. Eh, también hemos trabajado de manera preventiva, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Alcaldía de San Francisco de Macorís, la Procuraduría y otras instituciones, en lo que es la jornada de sensibilización y de educación a la población. Independientemente de que hay un problema macro, que es la contaminación por aguas residuales. Que viene, como bien decía el ingeniero, el licenciado Freddy Viene de, de, de muchos de los sectores populares que no tienen construcciones de, de, de, tratam de plantas de tratamiento Pero también nosotros tenemos que educar a la población Y así lo hemos estado haciendo sobre el de los desechos sólidos O sea, nadie tiene excusa para lanzar un plástico para lanzar su desecho sólido sobre el río Y el su noticiero regional, Robinson Polanco